Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Continuamos con el alcalde de Pimentel, Noel Abreu Mora. Noel, en este primer año, tu primera gestión eh, con un partido dentro de una organización política, eh, un logro personal, una aspiración que, que lograste, lo tuviste gracias al favor de tus eh, municipios. En lo personal, ¿qué se siente? Mira, creo que la mayor satisfacción que puede tener una persona cuando lleva un cargo político, y te voy a decir en la parte mía propia, es la posibilidad que te da el cargo de tú poder ayudar a otras personas. Nuestras oficinas día a día nos recibimos la visita de personas con necesidades médicas, con necesidades de un traslado, con necesidades hasta de un ataúd para personas muy humildes. Y la forma en realidad que uno pueda hacer parte de esa necesidad ajena, parte de una necesidad propia y apoyar a esa persona es la gran retribución social que nos queda en realidad con la parte por política, por el deber en realidad eh, cumplido. Y pasando a esa parte en eh, la gestión. Cuando uno consigue, por ejemplo, el compromiso de una obra, cuando uno ve que en realidad comienza en una carretera, que uno puede ver las caras de felicidades de esas personas que pasaron toda una vida caminando en barro, caminando en lodo y que hoy entienden que existe un nivel de esperanza y que ya en realidad van a dejar esa parte de atrás. No hay una mayor retribución social, humana y personal que ver esa cara de esa persona que en realidad tienen esa felicidad en lo más hondo de todo su corazón. Creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener. ¿A qué aspiras en los próximos años de gestión? Bueno, mira, en realidad los próximos años estamos concentrados en Pimentel. Si yo te digo que en realidad te tengo otro proyecto que no sea Pimentel, te estoy mintiendo. En realidad estamos concentrados mucho en que los 10 proyectos que tenemos ahora y los otros que podamos encaminar se realicen en la mayor prontitud posible que podamos en realidad gestionar esos proyectos, que podamos encaminarlos y que podamos ver su feliz término. Si nosotros, con estos 10 proyectos y cualquier otro que nosotros podamos adicionar, nosotros entendemos que Pimentel va a dar un cambio muy radical. Estamos comenzando ahora, hay mucho construcción, hemos avanzado mucho, pero entendemos que podemos avanzar mucho más y le doy las gracias en realidad al presidente de la República. Que nos ¿Cómo ha valora? ¿Cómo valora? el apoyo que, que le ha ofrecido el gobierno el otro día conversaba con alguien y decía pero caramba y por qué todos los funcionarios van a pimentel en numerosas ocasiones el presidente ha estado en pimentel la primera dama ha estado en pimentel entonces hay algún vínculo amistoso que, que permite o es parte de lo que ha sido un gestor del municipio bueno ¿Por qué van tanto los funcionarios allá <risa> en realidad es una pregunta que los persona me ha hecho. mira todos mis proyectos, yo me levanto en la mañana y todos mis proyectos en realidad yo, yo se los entrego a Dios. Él es nuestro guía, que guía nuestros pasos, nosotros hemos hecho una buena gestión, pero Dios ha estado con nosotros, Dios ha tocado, creo, que nuestras amistades que hemos tenido con la gran mayoría de ministros, con la parte del propio presidente de la República, eh, lo sentimos como parte de un gran vínculo, un gran círculo de amistad, un gran compromiso con nuestro pueblo. Hay que destacar, Joanny, que Pimentel tenía 10, 30 años, que el, que el partido del gobierno, ahora el PRM, nunca ha perdido. Siempre se ha mantenido en la parte municipal creo que es el momento de comenzar a retribuir todo eso y yo decía es una bendición que yo haya aceptado ser el alcalde de pimentel es una bendición que el pueblo me haya elegido pero es una gran bendición contar con el gran apoyo de nuestro presidente y de los ministros y que ese sentimiento de, de, de amistad que, que tenemos se traduzca en mejores obras cada día para nuestro municipio para finalizar ya con noel eh, abreu cómo Podrías calificar, o sea, ¿cuál funcionario te atreverías a calificar fuera de ti como el que mejor ha hecho la gestión en este último año en la provincia de Duarte? A fuego a pie. <ríe> Vamos, dame uno. Bueno, mira, te voy a decir algo. No, no, no, no. ¿Cuál es? Porque estamos cortos de tiempo. Claro, no, estamos cortos. ¿Cuál es corto el nombre del de funcionario que entiende que ha hecho una buena labor al frente? Es que elegir una elegir un solo funcionario no, pero ayer, Tenía, ayer Luisito se la jugó y no, el número dos sí pero yo entiendo eso, pero mira te voy a decir algo yo no voy a ir lejos a darle creo que el premio en realidad en la provincia de Duarte eh, en cuanto a lo mejor que lo han hecho creo que se lo está llevando la tripleta política de nosotros, por la forma en que han manejado y gestionado ¿Cuál, nuestro ¿cuál problema. ¿Cuál tripleta? Tripleta es nuestra gobernadora Xiomara, Olmedo Cabo y Franklin Romero, porque son ellos que de una manera u otra han gestionado cada uno de los problemas que tenemos aquí. La gobernadora sigue sigue al frente, señores, verdaderamente que... Y, y, y entiendo y excusame que esa tripleta, como yo le llamo, son de las personas que han, están aquí en nuestro municipio, pero están allí en la capital y se mantienen cerca de nosotros. ¿Y cuál sería el peor tiene... entonces? ¿Cuál es el que, el, el que peor ha desempeñado la función? No, no tengo esa información. Gracias, a Noel, por la participación aquí en Meridiano Interactivo. Gracias infinitas. Gracias a ti, Joan, Una equipo. buena amistad a mi gente de Pimentel. Muchísimas gracias por valorar nuestro trabajo. Vamos a una pausa, regresamos en breve.